¡Hola! Te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás, con Steffi y Serge, la energía eólica. ¡Buena suerte! El siguiente tipo de energía que veremos es la eólica, la cual se obtiene de una fuente de energía primaria que es el viento y es producida por el efecto de las corrientes de aire. Ayudaré a SEARCH a saber qué tipo de energía secundaria se puede obtener con la energía eólica. ¡Exacto! Se puede obtener electricidad a través de un generador eléctrico. La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina que se activa por el viento. Ese es un tipo de energía que no contamina y que ayuda a reemplazar las energías que tienen un gran impacto ambiental. Hoy en día, países como Estados Unidos, China, Alemania, Brasil, entre otros, utilizan la energía eólica en gran medida como alternativa para generar electricidad. ¿Sabías que en Colombia tenemos un parque eólico llamado Windpechi? Así es, está ubicado en La Guajira y tiene una capacidad aproximada de 200 megavatios. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.